Entendemos, pero sí lo podemos comprender si lo miramos desde nuestra fe y yo simplemente les pido a los familiares y a todos los que estamos aquí que este acontecimiento lo miremos ciertamente desde la realidad profunda de lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nos ha dicho y lo que Él vivió y para lo cual Él murió y resucitó y está vivo Dos cosas son muy importantes. En primer lugar, lo quisiera decirle a las madres que quizá ahora pueden entender muchísimo mejor la realidad de María la viene Cuando presenta el niño en el templo y allí el anciano Simeón se acerca y le quita el niño y hace su oración sencillamente de gratitud al Padre porque ha visto al Salvador. Ustedes también madres han visto al Salvador pero en ese momento también el anciano Simeón le hace una profecía a María que también para ustedes las madres cuando simplemente el Simeón le dice a María mira una espada va a atravesar tu alma de dolor pero todo eso para que es para que muchos puedan descubrir la alegría, la paz y muchos puedan también comprender y acceder justamente al sentido de nuestra vida. Porque en la vida nada se da por casualidad. A veces Dios permite hechos lamentables como este. Pero también puede sacar cosas maravillosísimas de esta realidad. Yo pienso que de este mismo acontecimiento, aquí están todos los jóvenes en este momento. Para ustedes jóvenes sería también una reflexión muy importante Simplemente recordar una frase que dice el Eclesiástico: los hijos obedientes tendrán la misma vida reflexionar de lo que nos pasa y lo que nos pasa a nuestro alrededor es decir, que aunque sean jóvenes pero no dejarse llevar también de la inmadurez ni del compañerismo ni de la fuerza de la juventud sino pedir y entender que todo tiene una consecuencia que cuando nosotros vivimos Amamos, queremos, respetamos, realmente, ese amor profundo que tiene papá y mamá para que nosotros, si seguimos arriba del juego, entonces tendremos larga vida y nos irá bien. Cuando por irrepresión, por inmadurez, como que saltamos eso, y no miramos las consecuencias que puede tener conspiración en nuestra vida, entonces pueden venir cosas que sean lamentables y muy dolorosas para todo el mundo, como es esto que para San Francisco de Macorís nos ha conmovido justamente a todos cinco jóvenes, iniciando podemos decir la flor de la juventud que parte en la casa del Padre. Pero también para los familiares, para todos los que estamos aquí. Yo pienso que nos puede ayudar muchísimo el Evangelio de hoy. Jesús ciertamente el mismo dice venido porque ustedes andaban en la oscuridad, en la esclavitud y en la muerte y he venido para que tengan vida para que la muerte no tenga la última palabra para que la esclavitud no lo domine para que la oscuridad se convierta en luz y él sabiendo lo que es el corazón del ser humano por ejemplo donde se da y tiene que darse muchas veces ese especie como de contradicción de que hay alegría y también hay sufrimiento, hay luz y hay oscuridad, hay lluvia y hay, hay sol. Hay también momento de ese y momento también de lágrimas. Entonces nos toca en este día como el momento de las lágrimas. Y para ese momento en que el Señor entonces nos pone y nos dice una palabra muy importante que yo quiero que la reflexionemos. Jesús ahora en este momento esta palabra me está mirando a cada uno de nosotros y lo quiere mirar en el corazón nuestro en el corazón de ese regalo que todos tenemos todos estamos aquí de una u otra manera o en mayor grado y menor grado pero tenemos el regalo de la fe entonces Jesús y su familia hoy nos invitan per per personalmente a tomar la actitud de Él Él mirándonos y Él no puede contenerse cuando ve que hay tanta gente que sufre y tanta gente que verdaderamente está en lágrimas. Y Jesús entonces eleva su corazón al Padre. Esa ocasión tan hermosa que Cristo nos hace hoy. Te doy gracias, Padre, Señor de Cielo y Tierra. Porque ese tesoro que se llama la fe, quizá mucho se lo he contado a mucha gente que no entiende, pero a nosotros nos lo ha dado a conocer. Mirame, miremos este acontecimiento desde la fe. Y por eso nos pasa una invitación desde la misma fe, Señor. Desde por eso, queridos, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados, agobiados.